Hola, buenos días equipo. Hoy comenzando semana, vamos a comenzar nuestra conversación de hoy porque es bien importante este, volver a visitar eh, de la manera en que estamos trabajando. Es bien importante que revisemos ahora sí que el, el proyecto que estamos trabajando porque no es lo mismo solamente estar yendo a promocionar que también estar enfocado en lo que es eh, el, el, el progreso de nuestro negocio, ¿verdad? Primero que nada, yo quiero que ustedes sepan que este proyecto de liderazgo es muy bonito porque uno, número uno, uno va mejorando su, su manera de trabajar organizadamente, dándole prioridad a lo que necesita hacer, tener prioridad, eh, escogiendo las actividades que nos van a funcionar y sobre todo formando el equipo que, que, ten, que queremos tener para que todo esto funcione de una manera eh, eh, unida, ¿verdad? Este, primero que nada, yo quiero que eh, entendamos que para trabajar este proyecto y ustedes se puedan ganar los bonos este, y no perdamos ninguno de los detalles para ganar estos bonos, es muy importante entender que esto que estamos haciendo es un trabajo, es muy importante que ustedes le compartan el proyecto a su familia, a su pareja, a su esposo, a sus hijos, si en caso son adolescentes, del por qué usted está invirtiendo tiempo en salir, del por qué usted está invirtiendo tiempo en entrenar a las personas, del por qué está invirtiendo tiempo en ayudar a otras personas a que crezcan también eh, esto lleva una gran responsabilidad porque eh, cuando traemos una persona a nuestros equipos eh, la obligación de nosotros es eh, que le, le informemos de una manera correcta cómo funciona de que le informemos a dónde puede obtener ayuda en caso que no nos encuentre en dónde podemos don, cómo le podemos ayudar a esta persona a que entienda de una más fácil una manera más fácil y sencilla verdad lo que es el proyecto porque este tenemos que aprender a identificar eh, con la persona que vamos a trabajar. Les recuerdo que en el equipo hay personas que solo les gusta la venta, hay personas que solo les gusta el, el área de reclutamiento y hay personas que les gustan las dos maneras de trabajar. Para completar este proyecto es, es necesario tener personas que quieran solo vender y personas que quieran hacer las dos cosas, sin embargo a las personas que solamente quieren vender, en videos anteriores hemos compartido de que es bien importante hacer un plan de ventas para que ellas puedan ir viendo cuánto van a ganar quincenalmente y cómo pueden ellas incrementar esas ganancias también eh, cuando se está comenzando este proyecto de, de inscripción de personas es muy importante de que usted eh, lleve un control cuando la fecha en que está comenzando, la fecha en que empezó a, a, a inscribir la primera persona, eh, que usted aprenda a, a, a revisar lo que es eh, el programa BY porque ahí es donde usted va a estar revisando el progreso de su negocio, eh, va, va a poder este, medir cuánto más necesita para llegar. Eh, muchas el, el error que muchas cometen, eh, que yo también lo cometí en un principio, es que uno se dedica solamente a inscribir, a inscribir y a inscribir personas. Entonces, el entrenamiento es la parte más principal de para que usted se gane todos los bonos. Entonces, eh, aprendiendo esto, usted va a poderle enseñar a su, a su línea de ascendiente eh, o, a, o a su grupo cómo se van a ganar estos bonos. Si ellas ganan, usted gana también. Si ellas se alejan del grupo, usted pierde y pierde doble. ¿Por qué? Porque por mi culpa, por ser culpa del líder, en este caso hay que tomar la responsabilidad. Cuando uno es líder de un grupo, este, es bien importante uno leer, aprender las reglas, educarse para poderles enseñar. Si nosotros no transmitimos esto a las personas, la persona nueva se va a decepcionar porque no entiende se va a decepcionar porque no le haya forma a este negocio, ¿verdad? Entonces, sin embargo, responsabilidad de la persona nueva va a ser que también ella lea, que también pregunte, que también participe, que también trabaje a la par de nosotras, ¿ok? Ahora, cuando les digo de que tenemos que llevar un control es porque si yo tengo tres personas inscritas, y por alguna razón he parado de seguir reclutando, de seguir inscribiendo personas, así sea el negocio que sea que usted esté haciendo, esto le va a servir porque eh, siempre hay que, que, que identificar en dónde y por qué paramos. Si usted tiene una, dos, tres personas y de repente pues porque viajó, de repente se decepcionó, de repente se dijo esto no es para mí, este, estas personas mientras usted siga activa haciendo sus pedidos todo el tiempo van a estar ahí y en buena hora porque para cuando usted decida en un futuro continuar esto le va a servir. Ahora con solo tener una persona abajo de usted usted va a poder tener acceso a su programa VIVE entonces cuando esto sucede inscríbase vea para qué sirve apriete los botoncitos de su computadora ahí para ver qué, qué función le da es bien importante uno ser curioso para poder ir aprendiendo y avanzando entonces cuando usted entre a su, a su programa VIVE va a encontrar que tiene una o tiene tres personas inscritas entonces hay que ver la actividad de estas personas. Han hecho pedido, no han hecho pedido, están removidas, tienen saldo vencido o saldo pendiente. Entonces, son tres tipos de llamadas que vamos a hacer. Las removidas los saldos pen, eh, pendientes verdad, y las que no han hecho orden de una o dos o tres campañas para que ustedes de esa manera puedan ir midiendo cuánto me faltaría a mí para calificarme en mi primer nivel de liderazgo y ganar mi primer bono. Entonces, si tengo tres personas y, yo, y, y ma, ma, ma, ma, mi persona somos cuatro en el grupo, yo hago lo que me corresponde, yo vendo de 200 o más, vamos a ponerlo como ejemplo, y sus tres personas venden 500 dólares, entonces sumemos usted y yo, yo vendí 200, más 500 de su equipo, son 700, ¿cuánto faltaría para que usted llegue a mil dólares en venta? Entonces, poniendo números fáciles, podemos decir, bueno, me faltan 300 dólares, esto quiere decir que tengo que buscar dos o tres personas adicionales entonces como usted paró de, de reclutar hace un buen rato pero tiene estas tres personas el, el trabajo es más fácil y todavía usted se puede ganar esos 500 dólares entonces número uno haga su lista de 50 nombres Si la hizo cuando se inscribió hace más de un año vuelva a hacer ahorita porque o tiene más amigos o los amigos le pueden referir otros amigos entonces hay que llamar hay que buscar estas tres personas y hay que completar la venta de mil. Recuerden que el requisito para llegar al primer nivel de venta son mil dólares más tres órdenes, significa tres personas activas y la orden suya. O sea, van a entrar cuatro órdenes más mil dólares uh, en venta, ¿verdad? Entonces, ahí la buena noticia para ustedes es que llegando a mil dólares, usted se califica con sus primeros 500 dólares de bono, ¿ok? entonces pero eh, ustedes saben que todo esto lleva una organización un, una planificación llegué con mil pero entonces tengo seis personas ahorita inscrita, entonces significa que mantener un título de 1000 eh, no es difícil, entonces usted cada, cada quincena, cada campaña llamando, texteando, mandando email, de esa manera usted va a tener la retención del equipo, de esa manera usted va a tener la actividad que necesita y usted va a poder completar el, el bono de 500 dólares. Ahora, si yo como líder le estoy orientando de la manera correcta a mis representantes yo también tengo la posibilidad de ganar. Entonces, como líder, ustedes tienen la posibilidad de ganar un bono de 250 dólares. ¿Ok? Esto no significa en ningún momento que le vamos a tomar las órdenes a las que están debajo del grupo de ellas. Esto no significa que vamos a estarle llamando al grupo de la que se calificó. Esto no significa que vamos a estar eh, reclutando y poniéndole gente a esta persona. Esto no significa, ok, lo que esto significa es que vamos a estar pendientes verdad de la actividad del equipo vamos a dejarle saber a este líder en progreso que hay que revisar vibe hay que ver cuántas órdenes llevan por ejemplo si tengo a María que se está calificando que se calificó con una venta de mil en equipo mi trabajo como líder va a ser hacer reuniones invitarla para entrenamiento eh, estarle informando, María este solamente quería avisarle que el grupo lleva mil en venta pero solo dos órdenes entonces esto le va a servir a María muchas veces para que ella esté pendiente de sacar el mínimo de tres órdenes más la orden personal de ella y ella pueda ganar su bono completo ahora hay mucha confusión de que a veces la, eh, tenemos representantes que inscriben personas y nosotros como líderes les ayudamos a entrenarla. Y eso está bien porque somos un equipo, pero va a llegar un momento en que las nuevas líderes que están en formación tienen que tomar control de su propio negocio. Esto va a significar que yo como líder voy a asignar actividades, voy a delegar y voy a dirigir. Entonces, asignar eh, actividad, asign, asignar tareas van a ser. María, no se olvide que hay que hacer llamadas, hay que mandar emails, hay que mandar este avisos a las muchachas para la reunión. Eso es asignar una tarea. Entonces, cuando vamos a delegar, se vamos a decir: Ok, vamos a planificar una actividad. Eh, el grupo de María va a estar en este lugar. El grupo de Ana va a estar en este lugar. El grupo de Ruby va a estar en este lugar. Eso es delegar las actividades, porque lo que queremos es duplicarnos, lo que queremos es que este grupo vaya trabajando al mismo ritmo, ¿verdad? Pero les recuerdo, ninguna de las personas nuevas trabaja al ritmo que yo trabajo, sin embargo, por eso tengo que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Porque yo sé que son nuevas, sin embargo, mi misión como líder, como mentor va a ser enseñarles lo que yo sé invitarlas a donde yo voy y sobre todo estar pendiente del progreso que ellas van teniendo entonces ahora sabiendo todo eso y que usted ya tomó todo este, este proyecto como un trabajo serio usted le va a dar más forma, usted le va a poner más interés porque lo que va a pasar aquí es que usted va a ganar muchísimo muchísimo dinero entonces la compañía está invirtiendo grandemente en la persona nueva en la persona que recién va comenzando porque está invirtiendo mucho porque queremos que esta representante se quede por mucho tiempo aprenda el negocio y lo pueda recomendar entonces cuando ya hicimos estas dos etapas de, de que usted tenía que a, aceptar este trabajo esto como un trabajo serio entonces este, hicimos el tomar las decisiones ahora vamos a analizar el, el equipo ¿Cómo se analiza la función del equipo? Eso se analiza según la actividad de producción que hay cada semana. Porque un grupo sano es el que sale, un grupo sano es el que llama, un grupo sano es el que manda emails, un grupo sano es el que está en constante comunicación con los equipos. Ahora... Si usted, si usted poco a poco le vaya dando un poquito más, eh, dice, no, pues esto es mucha obligación, no, pues yo no tengo tiempo para hacer muchas cosas, tengo que ir a la piscina con los niños, tengo que ir a esto, tengo que ir a lo otro, bueno, para todo hay una solución siempre y cuando ustedes quieran. Si van a la piscina con los niños, llévense al menos dos libros, ¿ok? Porque sabemos que van al agua, sabemos que van a estar ahí, pero resulta que a, a continuación de nosotros siempre está otra persona, que no está haciendo nada, los niños están en la piscina y la otra está ahí aburrida. Entonces usted lo que hace es, eh, dice, hola, ¿cómo está? Mira, este yo le voy a regalar una revista para que se entretenga y ahí hace la plática, ¿verdad? Entonces siempre hay... Una solución para cada momento. Si usted va a ir de compras al supermercado porque necesita verduras, necesita cualquier cosa, llévese cinco libros. Porque resulta que cuando están ahí comprando la verdura, hay muchas personas que agarrando tomates, que comprando esto y lo otro. Y en cada lugar que usted pasa, usted puede hacer una, una, un contacto, ¿verdad? Entonces, como les digo, analizar el grupo significa de que vamos a medir la producción. ¿Cuántas personas entraron esta semana? ¿A cuántas personas les voy a ir a dar entrenamiento la semana que viene? ¿Cuántas personas me van a hacer orden para la campaña que necesitamos? ¿verdad? Recuerden que ustedes tienen una, dos o más personas y, y ahorita estamos retomándolo para que se puedan ganar esos 500 dólares. Recuerden que estos bonos son bonos tradicionales, significa que son para todo el año... Siempre y cuando usted cumpla con los mínimos requeridos. O sea, le digo para todo el año porque no van a desaparecer. Van a estar ahí constantes esperando que usted se los quiera ganar. Ok, estrategias de trabajo para ganarse todos estos bonos. Como les acabo de decir, eh, hay que hacer diferentes actividades. Eh, hay que ir a tocar puertas, hay que poner libros en las Londres, hay que hacer todos los contactos que ustedes puedan. Yo pienso que la manera más efectiva de que el negocio crezca es eh, atrayendo personas a través de lo que usted hace. Entonces, si la ven a usted trabajar, las personas van a venir. Si las personas no ven que usted publica, si usted no publica lo que hace, si usted eh, no, no promueve. La, la, la, las actividades que usted hace, si usted no comparte con su equipo lo que usted hace, si usted solamente se dedica a, a inscribir en primera generación y no desarrollar la segunda, entonces esas son las cosas de que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser generosas con el grupo, generosas con eh, las actividades, cómo las vamos a repartir, cómo se van a delegar, porque hay mucho dinero. Sumando los bonos que usted puede ganarse, como pueden ver, aquí está 500 más 750 más 1,000 más 1,500. Esto suma 3,750 dólares en un lapso de 6 meses. Entonces, los primeros 90 días cuando usted se inscribió son bien importantes porque usted va a medir cuánto va a ganar por venta y cuánto podría ganar por reclutamiento. Ahora, suponga que ya no estamos nuevas, que ya ahorita ya estamos eh, siete campañas o más, entonces ahora significa de que usted eh, ya es una representante establecida. Por lo mismo, usted tiene mucha más posibilidad de hacer esto en grande. Porque si se quedó siete campañas es porque le ha rendido en venta. Es porque usted ha tenido resultados inmediatos en venta, ¿verdad? Tenemos joyería, tenemos salud, tenemos maquillaje, tenemos moda, tenemos este eh, ahora la línea de niños, entonces. La compañía que tenemos ahorita enfocada en la persona nueva para que gane su 40% en todo. La compañía que tenemos está enfocada en que la representante nueva vea mucha más ganancia, como les dije al principio, para que usted le pueda solamente darle forma si usted decide hacer esto en grande. Ahora, los bonos que ustedes pudieran ganar solamente por ayudar, solamente por este, compartir con el equipo son... Miren chicas... Tenemos 250, tenemos 375, tenemos 500, tenemos 750 y tenemos 1,000. Todo esto suma 2,000. 875 dólares si nos tomamos la tarea de desarrollar a una persona abajo de nosotros en el caso este bono nunca va a ser realidad si nosotros no compartimos lo que sabemos no se va a hacer realidad si nosotros no las llevamos a hacer actividades no se va a realizar si no llamamos al equipo si no lo animamos si no lo eh, monitoreamos por esas razones tal vez no lo ganemos sin embargo si esta persona lo está trabajando solita este y, y, y lo quiere llevar esto en grande, este como les digo, puede ser la persona tal vez no está directa con ustedes, tal vez está en una tercera generación. Sin embargo, esa persona, aun cuando esté en la tercera generación, si se le ayuda, va a estar fuerte, va a crecer. Eh, y esta persona, si se logra calificar en un nivel de mil dólares, usted también va a tener ese bono de mentoría. No la persona que está arriba de ella porque no está en ese nivel. Por esa razón es que tenemos que estudiar bien las reglas. Tenemos que aprendernos bien el programa para poderlo recomendar a todas. El bono de mentoría, este no quiero que lo malentiendan, esto simplemente uno se lo gana si la persona logra avanzar de nivel que esté abajo de nosotras, ¿verdad? Ahora, eh como equipo, le estaba diciendo, eh, como equipo tenemos que pensar muy bien en las estrategias que vamos a tener, eh, trabajo independiente de cada uno de ustedes como representantes va a ser llevar un control por escrito, ¿verdad? Este, ¿Cuándo se calificó? ¿Cuánto le salió de, eh, en su, en su, en, de ganancia en su primera campaña? cuánto usted sacó de ganancia en ventas personales de ahí se suma lo que es la venta personal más el cheque que le salió imagínense que venda mil dólares por ejemplo le quedan 400 libres imagínense usted que, que su grupo vendió mil eh, o dos mil dólares y le salieron sus 70, 80 dólares digamos, pues, eso es un suponer porque si entre más fuerte el grupo es usted más gana, es lo que les puedo decir si usted digamos que ganó 100 dólares de cheque, en su cheque de liderazgo con un título más pequeño, más los 400 que usted ganó, prácticamente usted está haciendo su propio salario su propio ingreso quincenal estamos hablando que usted estaría generando 500 dólares entre venta y reclutamiento, imagínese que usted solo se quiera dedicar a la venta, solamente va a ganar en venta imagínese que no haya venta en ese momento, entonces la ganancia que usted está acostumbrada a ganar no va a haber, sin embargo si tiene un grupo vendiendo, este grupo va a facilitarle a usted la producción de una ganancia, mientras usted recupere el ritmo nuevamente de sus ventas ¿se o sea, ventas y, y reclutamiento tienen que ir a la par. Porque especialmente en invierno que muchas personas se quedan sin, sin trabajo, este eh, uno se queda sin trabajo también, entonces de algo va a servir lo que ustedes están haciendo ahorita en el verano. Ahora, eh, muchas de ustedes no sé si se han tomado la tarea de imprimir este, su tabla de ganancias, el plan de compensación requisitos eh, por cada título están ahí verdad las reglas están acá también entonces no hay donde perderse es bien importante mantener el ritmo de trabajo con este, sus compañeras porque resulta de que si usted eh, las acostumbra a usted estarles llamando al grupo este, lo que va a suceder es que ¿qué va a pasar después si tienen 10 o 20 o 30 personas abajo usted va a llamar a sus personas y va a tener que llamar esas otras 30 personas, entonces no se hace justo. Por esa razón yo les digo de que hay que hacer estrategias de trabajo donde usted le dedique tiempo a lo que es su primera generación, donde usted le dedique tiempo a entrenar la segunda generación. Entrenar la segunda generación significa que usted se tiene que sentar con su líder en, en desarrollo para enseñarle cómo se hacen las llamadas, cuál es el saludo que se hace cuando se llama a una persona, no acostumbren a sus representantes al texto, a mí en lo, en lo personal no me gusta el texto porque siento que es más agradable cuando se habla con la persona, siento que si la persona no está contenta con el trabajo es bien importante saber el tono de voz, aunque hay muchas veces que hay representantes que no son nada amigables, pero este de eso se trata de que nosotras vayamos moldeando nuestro carácter, vayamos moldeando nuestra forma de ser, porque recuérdense, eh, eso es un es, no conocemos las personas eh, cuando las inscribimos, eh, las vemos una dos veces, las entrenamos, pero hasta ahí llegamos, entonces sin embargo es bueno mantener la relación, no hay que acostumbrarlas al texto, excepto yo siento que es muy fría la relación, entonces el el texto es para un recordatorio, para algo realmente importante, pero si hay algo que usted me quiere decir, mejor llámeme, porque yo creo que es mejor que para que tengamos una muy buena comunicación. Este También es bien importante que celebremos los triunfos de cada una. Celebrar no quiere decir hacer una fiesta o que se gaste lo que se acaba de ganar. Celebrar significa que usted avanzó de título que reconocerle el sacrificio que está haciendo, que usted está logrando poco a poco lo que se está proponiendo pero sobre todo es muy importante que usted comparta con la familia la importancia de lo que usted está haciendo eh, porque les recuerdo esto no es un part-time, esto no es un pasatiempo, sino que es la construcción de un ingreso que les va a ayudar a ustedes, sea quincenal o sea mensual. En mi caso es quincenal porque este es el ingreso de que yo dependo, entonces... Por esa razón, yo no me puedo dar el lujo de dejar de ir a promover, de dejar de llamar a mis muchachas, a todas mis líderes y entrenar con lo que se pueda. Facilitar el, el, el, la papelería es bien importante, aunque les cuento que hay personas que reciben la papelería, no le sacan copia y no la usan. Entonces, es bien importante uno estar bien documentado porque uno nunca sabe cuándo va a estar la oportunidad esperando por nosotros. Los bonos de, re, de reclutamiento... Saben ustedes que son 50 dólares por cada persona. Los bonos de reclutamiento para una persona establecida son 20 dólares. Entonces ahorita eh, vamos a dejar aparte lo que es la representante nueva y hablamos de la representante establecida. Les recuerdo, la diferencia es, la representante nueva es la que está entre una y siete campañas, la representante establecida es la que pasa de siete campañas en adelante. Entonces, la representante establecida está ganando 20 dólares por inscripción de persona, siempre y cuando esta persona haga su primera orden de 150 precio catálogo, lo mismo que la nueva. Ahora, la representante establecida está trabajando por los bonos tradicionales. Los bonos tradicionales se los acabo de enseñar. El primer nivel es de 500 dólares, que es ese cuando usted se decida comenzarlo. Entonces, eh, trate la manera de terminarlo para que usted pueda ver el fruto de su esfuerzo, ¿verdad? Eh, es un plan de 90 días. La mayoría no se ha preguntado por qué es un plan de 90 días y es porque eso es para las nuevas porque en esos 90 días, esta persona tiene que ganar mil dólares en lo que es ventas personales y reclutamiento. Por eso son 90 días. Y muchas de las representantes nuevas que comienzan reclutando, que comienzan vendiendo, no terminan ni siquiera un mes, ni siquiera 30 días. Entonces, para juzgar si una compañía sirve o no sirve, da ganancias o no da ganancias, es muy bueno que se tomen el tiempo de los 90 días, ¿por qué? porque esto es una prueba personal, no es una prueba en grupo, o sea, el trabajo es en grupo, pero la, la obligación es personal, entonces entendámoslo de esa manera para que ustedes puedan juzgar, perdí mi tiempo, que gané y por qué no gané, ¿verdad? entonces por esa razón es muy importante, ahora volviendo a la representante tradicional, recuérdense, son 20 dólares por cada señora. Eh, digamos, son cinco señoras las que inscribió. Son 100 dólares, ¿verdad? 20 dólares cada una. Más los 500 dólares por eh, hacer su equipo. Entonces, estamos hablando de que, cer que cerró con 600 dólares. Pero a partir de ese momento, usted va a tener el 3% de producción. En lo que es ya su venta eh, personal, ¿verdad? En su venta de grupo. Ahora, cuando usted está nuevecita que recién va comenzando les aconsejo si tienen una meta si quieren tener el down payment para un carro si ustedes quieren tener dos mil dólares para comprar o para depositar en un apartamento entonces para mudarse si tienen hay que poner un plan hay que hacerlo por escrito hay que ponerlo en una pizarra así grandota o hay que poner en el refrigerador para que ustedes se acuerden por qué se inscribieron, para qué necesitan el dinero, ¿verdad? Porque de esa manera es que le van a tomar mucha, mucha más ventaja a lo que están haciendo. Ahora, imagínense que queramos comprar eh, un refrigerador. Digamos que se les arruinó, entonces el refrigerador vale como 700, 800 o 1000 dólares, pongámosles así. Entonces, si inscribió 5 personas, son 250. Si, si se tituló en su primer nivel de venta, son 500 dólares, entonces... Eh, son este eh, 500 dólares más 250 eh, son 750 dólares cuánto me falta para mi refrigerador simple y sencillamente siga con tres o cuatro personas más y ahí tiene el dinero para un refrigerador o sea siempre piensen en grande no piensen aquí no piensen en lo que hay que hacer sino que piensen en lo que necesitan para que ustedes puedan llegar a, a, a satisfacer esa meta que se necesita verdad todos los negocios tienen multinivel. Todos los negocios necesitan venta, todos los negocios necesitan inversión, todos los negocios usted paga taxi y envío, en todos los negocios hay este, las mismas tareas. Lo único es que aquí eh, para que cualquier negocio funcione, tiene la primera eh, cosa que tiene que funcionar, el primer elemento que tiene que funcionar, somos nosotros, entrenándonos, leyendo preguntando explorando pero sobre todo ayudando a los equipos a crecer verdad entonces esa es la manera más fácil de que podamos avanzar de que usted se gane los bonos y que usted también gane mentoría digamos que usted acaba de entrar ahorita que usted es nueva que debajo de usted hay tres personas y que usted eh, pues va a parar porque como le digo las circunstancias pasan pero una de esas tres inscribió otras tres y, y, esa, y una de esas otras tres inscribió otra entonces todas ellas van a sumar la venta y si usted se pone las pilas oiga bien si usted se pone las pilas todo el volumen de todas ellas le va a servir a que usted gane el bono que quiere ganar. Esto es un trabajo que usted tiene que aprenderlo, eh, tómele ventaja al programa Vibe es gratis, está ahí mismo en su cuenta Avon, y lo sobre, to y sobre todo aquí es que es de compartir, lo que vayan aprendiendo, transmítenselo a su equipo, si ellas reclutan más que usted, felicidades, felicidades, ¿saben por qué? porque va a tener una compañera en la que va a poder usted confiar para desarrollar este negocio en grande, significa que esa persona es eh, para tener una persona seria y estable en el negocio hay que reclutar mucho. Mucha gente, muy pocas se quedan. ¿Por qué se quedan pocas? Como les digo, porque no nos tomamos el tiempo de entrenamiento eh, personal, ¿verdad? Pero sobre todo, eh, también tenemos que tomar la responsabilidad de que si no funciona el negocio, no es culpa de la que le inscribió, no es culpa de la compañía, sino que muchas veces es por la falta de interés que se le ponen a los proyectos, entonces, como le digo, puede ser Avon, puede ser cualquier compañía, pero si usted no le pone interés en aprender, por mucho que se le diga, por mucho que uno quiera que usted gane, pues no va a ganar si usted no quiere ganar, pues como le digo, todo lleva una responsabilidad. Entonces, todos los negocios tienen las mismas plataformas de trabajo, y va a funcionar si usted se pone el compromiso para que eso suceda entonces espero que les haya servido esto, los bonos de mentoría son fáciles, son fáciles de ganar eh, mientras se trabajen en equipo, como les presenté aquí, están los bonos que usted se puede ganar ¿verdad? bonos tradicionales y están los bonos de mentoría, que estos son en base al trabajo que usted hace con el equipo, la inversión de tiempo que haga, la inversión de, de, de, de, de, de entrenamiento que usted haga, el, el seguimiento que se les dé, es lo que va a, va a garantizar a ustedes a que ganen todo lo que quieran ganar y que esas metas se logren, verdad, así que muchachas espero que les haya gustado eh, si, eh, con números, es fácil de trabajar, eh, si tienen alguna duda para despejarla, pues lo hacemos, dejan su comentario, pero sobre todo, como les digo, llamen a su equipo, eh, concéntrense enfóquense, eh, hagan como los caballos de carrera que solo miran para enfrente cuando están compitiendo no, si se fijan, por algo les ponen unas cositas aquí y es para que no se distraigan en el camino y ganen, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo tenemos que trabajar en base a una meta y por favor no se distraigan aunque usted se enferme trate la manera de motivarse, aunque usted esté triste, motívese con algo, si ve a los niños que necesitan ropa, que esa sea su motivación, si usted ve que usted necesita algo para usted y no le alcanza, pues que esa sea su motivación, pero aquí lo más importante es que no se dé por vencida, que termine su proyecto, que gane dinero porque esa es la única manera en que usted va a comprobar si esto funcionó o no funcionó. Así que gracias por conectarse, espero que lo compartan con sus equipos y a ganar muchachas, que ahorita esta semana es, depende de ustedes que se califiquen mucho, han trabajado mucho y felicidades por todo su esfuerzo.